A solo 600 metros del Batarun, que vimos en el video de la semana pasada, llegamos al Batpo. Lo único que tienen que hacer es cruzar el río Chao Praia con un barco que les va a cobrar tan solo 5 baht, una ganga. Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Bangkok, Tailandia y hoy vinimos al Pho el lugar tan famoso de Tailandia donde recuesta el Buda que ven ahí atrás mío. Ya tenemos el ticket, así que nos vamos a meter y vamos a ver por qué es tan famoso este Buda. El Pho es uno de los templos más antiguos de Bangkok. Fue construido en el siglo XVII antes de que Bangkok se convirtiese en capital de Tailandia. Tras la caída de Ayutthaya durante la guerra contra Birmania en 1767, la nueva capital de Siam se trasladó a Bangkok. En 1782 comienza la dinastía Chakri, que aún sigue gobernando en la actualidad. En esa época el rey Rama I ordenó en 1788 la completa remodelación del templo Vat-Hodaram, más tarde fue el rey Rama III quien ordenó la construcción del actual Buda. El impresionante Buda reclinado está completamente recubierto de pan de oro, y créanme que más allá de lo que vean en este video, este es uno de los casos en el que verlo en vivo y en directo es más espectacular de lo que se puede apreciar, es una figura alucinante con increíbles detalles y prácticamente encaja milimétricamente en el templo ya que solo queda lugar para los dos pasillos para recorrerlo caminando. Una vez rodeado el Buda, en uno de sus laterales verán 108 vasijas dispuestas en fila, se trata exactamente de 108 porque ese número es un número sagrado ligado a varias religiones orientales y según la tradición da suerte dejar caer una moneda en cada una de esas vasijas. Las monedas se adquieren allí mismo y sirven, más allá de las creencias, para ayudar al mantenimiento del templo. El Buda reclinado es una de las imágenes más icónicas del budismo. Representa a Buda entrando en el Nirvana y es, sin lugar a dudas y como ya se habrán dado cuenta, el mayor atractivo del Wat Más allá de eso, el templo tiene más de mil imágenes diferentes de Buda, sus paredes están decoradas con diagramas e inscripciones budistas consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y todo esto son condimentos extras que hacen que visitar el Wat sea una parada obligada si vienen a Tailandia. El horario de visita es de 8 a 18.30 y está abierto todos los días del año. Mi recomendación es que si quieren visitar el templo sin demasiada gente, lo hagan temprano o casi al cierre, que es cuando menos turistas suele haber. La duración de toda la visita es de alrededor de una hora, pero claramente todo depende del ritmo de cada uno. El precio de la entrada cuesta 200 baht, que es aproximadamente 6 dólares, y más allá de que algunos sitios muestren que cuesta 100, el precio ha aumentado, así que vayan preparando 200 si es que quieren visitarlo. Bueno gente, acabamos de salir del Bat Po, espero que les haya gustado el video, a mí personalmente me sorprendió muchísimo el duda, sabía que era así gigante, pero cuando lo tuve frente a mis ojos la verdad que me pareció mucho más grande de lo que lo había visto, así que nada, espero que les haya gustado, suscríbanse, nosotros vamos a comer algo y seguimos dando vueltas acá por las calles de Tailandia, nos vemos la próxima, ¡Chao!